Y tú me estás diciendo que si te creo que tu familia no te deja salir del cuarto, yo te digo que sí, que te creo de todo corazón porque yo las pasé mal con los que, con los que me adoptaron y las pasé negras, imagínate cuánto más con quien dice ser una familia de uno. Así que yo te creo, te digo que sí, que creo que, que no te dejen salir. Pero eso te hace daño, te hace más daño que estés encerrado realmente. Uno se pone peor y es difícil salir cuando uno está encerrado y hay que despejar la mente y salir, coger aire y montarse en el carro a veces sin rumbo y salir porque estar encerrado Abraham no te hace bien.